Buenas tardes, eh, yo soy el doctor Iván Antunes, eh, gastroenterólogo, eh, trabajo en auxilio mutuo. Me pidieron que hablara del tema de cáncer de colon. Eh, este, este mes es el mes de, de, de prevención de cáncer de colon, marzo. Y nos pidieron a, a un grupo de gastroenterólogos que pudiéramos hablar e interaccionar con, con el público ¿verdad? Y, y con otros colegas. Eh, voy a hablar, ¿verdad? pusieron de título que el, genética y cáncer de colon, voy a mencionar ¿verdad? algo de genética pero si fuera a dar un mensaje eh, de entrada es que la mayoría de los casos de cáncer de colon pues no tienen que ver con síndromes genéticos sino que son lo que llamamos esporádico es la primera vez que hablo en este formato donde estoy hablando yo sin un entrevistador eh, así que eh, espero que los que estén conectados pues sea algo interactivo si tienen preguntas por favor háganlas durante la durante la entrevista y no, pues yo voy a ir hablando de los temas que yo creo que son principales en este mes de prevención para lograr que las personas tengan eh, la información necesaria eh, para manejar o, o ayudarnos a, a prevenir el cáncer de colon. Eh, como dato general, el cáncer de colon es de los cánceres más comunes que existen tanto en hombres como en mujeres. Es eh, la primera causa de muerte por cáncer en Puerto Rico, superando eh, los demás. Dice, sabemos que cerca de cinco personas son diagnosticadas con cáncer de colon todos los días en Puerto Rico. Y como les mencioné, eh, el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad. Eh, las, guías, eh, eh, las guías generales ¿verdad? nos dicen ahora que debemos empezar la prevención a, a una edad más temprana que antes, a los 45 la, la colonoscopía y las pruebas de sentimiento como sangre oculta en puerto rico están aprobadas para hacerse eh, o comenzar a los 40 años de edad eh, Una uno de, de los detalles más importantes de cáncer de colon es que distinto a otros tipos de cánceres comunes como próstata como seno el cáncer de colon es totalmente prevenible y es prevenible si hacemos estas gestiones o estos procedimientos con tiempo una colonoscopía lo que busca es identificar si hay unas lesiones premalignas, tempranas que son pólipos. Y esos pólipos nosotros los gastroenterólogos los podemos remover eh, de una manera bastante sencilla eh, sin tener que... Y, y ahorrarle a ese paciente literalmente un cáncer más tarde en la vida. Voy a mencionar lo... lo eh, sabemos que hay también síndrome genético o, o genética envuelta en, en el cáncer de colon, Personas que tienen cualquier familiar, que han tenido cualquier familiar cercano con cáncer de colon, pues sería bueno que se entrevisten con su médico, porque quizás tienen que empezar a hacer un seguimiento más temprano. Hay unos síndromes familiares, ¿verdad? El más común es el síndrome de Lynch, y este es un tipo de, de síndrome genético donde, aparte de cáncer de colon, pueden existir otros tipos de cánceres como endometrio, ovario, estómago, y el historial familiar de cáncer. Eh, de cada paciente es bien importante no solamente de colon sino tratar de buscar otros cánceres porque eso nos puede ayudar a dar una alarma para personas que tengan que empezar a, a hacer seguimiento o prevención más temprano. Eh, como les mencioné, eh, la prueba por excelencia para prevención de cáncer de colon es la colonoscopia Este es un procedimiento que es bastante sencillo, ¿verdad?, eh, lo más complicado yo le diría que es la preparación. El paciente tiene que hacer una dieta eh, el día anterior, donde solamente pueden ingerir líquidos claros. Eh, y, el día de y tiene que tomarse, obviamente, un lactante. Probablemente eso es lo más incómodo. El día del examen es eh, un examen que se hace bajo sedación, así que el paciente debe estar acompañado. Y una vez con nosotros, el paciente es eh, sedado y hacemos el procedimiento que, con en introducir un instrumento que tiene una cámara por el ano para ver todo el intestino grueso y de haber algún pólipo, pues ahí lo remove la mayoría de los pacientes se van directamente a su casa cuando terminan el procedimiento y van a comer y hacen su vida relativamente normal de nuevo eh, otros métodos de prevención ¿verdad? Que, son, que son importantes son por ejemplo la prueba de sangre oculta eh, eso es una prueba que se debe hacer anualmente no es hacerse una prueba de sangre oculta una sola vez y ya decir, pues bueno, no tengo nada. Es una prueba que se debe hacer anualmente. Y de estar positiva, pues entonces el paciente debe hacerse una coronoscopía. Eh, hay otras modalidades más modernas, ¿verdad? Como pruebas genéticas de excreta, esas eh, ahora es que están más en boga, ¿verdad? También son pruebas que tienen que hacerse anualmente y también son para identificar ya lesiones más avanzadas, no para identificar lesiones tempranas como la coronoscopía. Eh, no veo preguntas, así que voy a seguir dando los datos. Bien importante eh, mencionarles que hemos tenido un año de pandemia donde la mayoría o muchas personas han dejado de, de visitar a los médicos por razones obvias, ¿verdad? Y, y hemos, tenemos datos en Puerto Rico de que en el año 2020 se hicieron mucho menos, eh, se identificaron mucho menos casos de cáncer de colon que en el, en el 2019. Y esto no es porque los pacientes no estén ahí, es que simplemente no están llegando al gastroenterólogo para hacerle su diagnóstico. Así que es bien importante que, que entiendan que ya a la mayoría, pues no decir todos los gastroenterólogos, estamos eh, listos y estamos haciendo procedimientos, estamos usando la mayor todo equipo de protección personal para proteger a los pacientes y proteger al personal que tenemos. Eh, y es bien importante que, que se mantengan eh, buscando la ayuda y buscando no solamente con el cáncer de colon sino con toda su salud eh, tanto de las cosas que son preventivas como buscar el cáncer de, de, de próstata de seno, de colon pero también el cuidado de las condiciones crónicas eh, no podemos estar por miedo a, a la pandemia, a dejar de cuidarnos de las demás, de las demás condiciones de salud eh, le voy a preguntar a la persona que está dirigiendo si tienen alguna pregunta o tienen algún tema que quiera que abarque, eh, aquí por el el chat que tengo con ella, eh, no hay nada que esté ahí. Déjame ver qué más puedo mencionarle. De de es curioso porque es lo que uno hace todos los días, ¿verdad? Pero cuando no tienes que hablar así, sigo una entrevista, pues, quizás no fluye también eh, Aparte de, de mencionarles, ¿verdad? Lo de otras cosas que son importantes, ¿verdad? Los, los mitos o la parte cultural de los varones. Los varones nos hacemos mucho menos. Eh, pruebas de prevención, visitamos menos el médico y más estas cosas que tienen que ver con pudor, ¿verdad? Eh, les digo, la, hoy día yo creo que estamos viendo que los, los varones más jóvenes están siendo un poco más, más cooperadores o más abiertos a estas cosas o a estos procedimientos, ¿verdad? Y importante mencionar también que el cáncer de colon estamos viendo en Puerto Rico y en Estados Unidos eh, una, una cantidad de casos en pacientes más jóvenes que no era lo usual. ¿verdad? En los últimos años estamos identificando cánceres en personas mayores entre los 40 y los 50. Y eso era bien poco común eh, en algún tiempo. Tengo una pregunta de Iván Flores. Gracias, Iván, por, por, por ser la primera. Eh, cuando menciona familiares, por ejemplo, tíos, primos, yo pensaría primero en, en, siempre vamos en el en la, en la familia directa. Hermanos, hermanas, ahí baja mamá, papá. A abuelo, abuela, y sí, por lo, por lo menos lo, los tíos también son importantes. Tienen que ir por cada familia que está por encima de ti por cada generación, a ver qué tipo de cáncer ha habido. Eh, y como les dije, con el cáncer de colon, el, el historial genético o de, o de, de familiar, eh, no se debe quedar en, solamente en cáncer de colon, sino que debemos eh, abarcar en otros tipos de cánceres comunes, eh, como endometrio y como como ovario, estómago. Eh, también es así, ¿verdad? Este desorden genético como el de Lynch, que pacientes mujeres que se identifican que tienen cáncer a una edad temprana, muchas veces se considera en ese mismo procedimiento, si requiere cirugía, eh, a veces tenemos que hacer un, una evaluación genética y si sabemos que tiene el síndrome, se le debe ofrecer a esa paciente eh, removerse su útero y su ovario, que el riesgo de cáncer en estos otros órganos es bien alto también, eh, espero haberle contestado a la pregunta, eh, también iba, estaba hablando ¿verdad? De, lo, de cáncer en personas más jóvenes, eh, es importante que los pacientes que, hemos, que estamos diagnosticando con cáncer más temprano, también es un cáncer mucho más agresivo, lo encontramos en etapas eh, mucho más, más agresivas ¿verdad? y el paciente tiene un pronóstico más pobre y una calidad de vida eh, pues, desgraciadamente bien horrible si, si encontramos ese cáncer tarde. Este, siempre hay hay dudas de la gente, ¿verdad? Las, las más grandes son, ¿verdad? ¿con qué frecuencia? Pues a menos que no haya un síndrome genético de los, que, de los que he mencionado, la persona común, ¿verdad?, que no tiene historia familiar, esto no es un procedimiento que hay que hacer todos los días, ¿verdad? todos los años, ni, ni cada dos años es raro que tengamos que hacer ese procedimiento tan, tan frecuentemente, usualmente se puede hacer eh, la primera y la segunda, deben pasar 5 o 7 años y hay guías en Estados Unidos que supieren que pueden ser hasta 10 años, así que es un procedimiento que te lo haces y, y probablemente vas a estar, si está todo bien y está limpio el colon y no encontramos ningún pólipo probablemente vas a poder esperar hasta 10 años para hacerte la próxima, así que es cuestión de coger mancilla y, y, y dar el primer paso eh, bien importante, ¿verdad? Eh, estoy hablando de prevención, estos son pacientes, cuando hablamos de prevención, son pacientes que no tienen ningún síntoma, que si usted se siente bien, que tiene unos laboratorios perfectos, que va al técnico y le dicen, usted está nítido, como quiera, si está en la edad de, de, de, la, la edad de prevención, se, se debe hacer. Sin embargo, eh, hay pacientes que ya tienen lesiones o tienen alguna, a, algún cáncer, ¿verdad? y estos pacientes ya tienen síntomas. Así que, Pacientes, los pacientes sin síntomas se hacen estudios preventivos pero cualquier paciente que tenga alguno de los síntomas que les voy a mencionar pues deben de, de buscar ayuda médica porque son signos que podrían significar que hay algo mal. Eh, más común pues sangrado rectal, eh, estreñimiento, cambio en el patrón de evacuación, eh, excretas finas, eh, eh, estreñimiento intercalado con episodios de diarrea eh, y como ven estos son que pueden ser eh, tan comunes como estreñimiento pues, común o, o como la intestino irritable, eh, pero no se debe de ignorar. El sangrado es uno de los síntomas eh, más frecuentes cuando hay lesiones avanzadas y está en la parte final del colon. Eh, y si esperamos a que eso, lo, lo triste es que si esperamos a que ocurran esos síntomas, usualmente es tarde o ya hay lesiones avanzadas. Así que prevención antes que nada y no ignorar eh, digno, ¿verdad? Que, que el cuerpo nos esté dando eh, tener en la en la mente y hacer pendiente de que si ocurre algo de eso, pues debes de visitar a tu médico primario o a tu gastroenterólogo y ellos deciden cuál es la mejor manera de manejar o de evaluar los síntomas que tienen eh, Déjame ver qué más tengo aquí eh, Bien importante, yo soy parte de la coalición de cáncer de colon también, hay un grupo de que se esfuerzan para llevar este mensaje todo el año, obviamente estén pendientes porque están haciendo distintas conferencias, intervenciones para hablar del tema. Eh, importante, ¿verdad?, es decirles que la mayoría de los pacientes, desde los cánceres de colon, podrían ser prevenibles hasta en un 90% de los casos. Así que si hacemos la, la prevención apropiada y hacemos el cuidado, es pues, un cáncer, como lo mencioné de prevenir. Eh, no tengo preguntas hasta ahora. Creo que hemos tocado probablemente los temas más importantes eh, relacionados al mes de prevención de cáncer de colon. verdad. Eh, prevención es la, la palabra ¿verdad? más importante. Eh, buscar información y saber que ya si tienes más de 40 años debes discutir con tu médico primario eh, o, con, o, con, o con tu gastroenterólogo, si te corresponde no, hacerte una colonoscopia o algún estudio de prevención. Le pregunto a la moderadora, ¿verdad?, si, tengo algo, si tiene algo más que, que quiera que añadamos. Si no hay más preguntas, pues ha sido un placer, saben que estamos a la orden, eh, en la coalición, mi oficina es en, en auxilio mutuo, donde estoy con mis colegas, eh, pueden conseguir... Y cualquier llamada o duda que tengan, pues estamos a la orden. Buenas tardes.